Recibido el premio a la franquicia con el mejor concepto de España. El concepto, proyección, escalabilidad, rentabilidad en nuestros franquiciados mediante un equipo de trabajo que te acompaña en todo momento.